Hay pollos! Bueno, eh, estoy aquí de nuevo, os traigo en este caso un unboxing Sé que dije que iba a subir un vídeo cada 15 días, pero he estado muy atareado Tanto en la casa como en el trabajo, con lo que no me ha sido posible Pero bueno, me he comprado un juguetito y es para un poco para que lo veáis Lo he comprado por más motivos aparte para hacer este tipo de trabajos Pero me va a venir muy, a, muy al pego para unas piezas que quería hacer Por un lado tenemos esto, que es una fuente de alimentación para, para herramientas Proxum. Que ahora la voy a abrir Y por otro lado, esto de aquí, que es un cortador de hilo, de hilo caliente para poliestireno Entonces voy a empezar por la fuente de alimentación Y después seguiré con el cortador de, de poliestireno y después a ver si hemos hecho algo con ella vale bueno, esto es una fuente de alimentación proxum bueno vale. El embalaje es una cajita de cartón, normal y corriente. Y bueno, esto es un poco... Esto es para apoyar pues una herramienta de tipo Dremel, que no tengo ninguna aquí, pero... Esto es un regulador de, de intensidad, que nos va a permitir en una herramienta, por ejemplo, de como la Dremel, eh, nos puede permitir variar las revoluciones desde la propia fuente de alimentación. Y aquí lleva el enchufe. Esto sería un enchufe de tipo Proxon que es especial. Eh, que es por lo que hace falta una fuente de alimentación de este tipo. Esta es una fuente de, de 12 voltios a 2 amperios. Trae un manual de instrucciones. Que me lo leeré más para antes, pero no creo que comente demasiado. Y procedemos a esta maravilla de aquí. Es una máquina parecida a una segueta pero que funciona con un hilo, que se coloca igual que el pelo de la segueta y porque al que al pasa una corriente se calienta a alta temperatura, permitiendo cortar el poliestireno con suma facilidad. Esto se utiliza mucho en, en, los, en los que hacen maquetas de, maquetas de ferrocarriles eh, para los escenarios y es un poco la idea que yo tengo con al comprarlo no ferrocarriles pero sí hacer maquetillas y alguna pieza interesante bueno como vemos lleva varios esto es un regulador de potencia que nos va a permitir regular la, el calor que ahora está puesto al máximo recomiendan el, para empezar si no eres un experto recomiendan eh, una intensidad media una velocidad media de trabajo entonces vamos a... como vemos podemos regular bastante... bastantes cosas... entonces vamos a hacerlo... intermedio... Ah, esto va... así... Ah. entonces vamos a probar... pues... hacer una piececilla ahora con ello... como veis el enchufe... Es bastante peculiar, por lo que se conectaría aquí Entonces ahora podríamos regular la intensidad primero aquí Que la vamos a poner de... No sé dónde está el indicador No sé cuál es el 1 y cuál es el 5 Sinceramente no tengo ni idea Vamos a enviar el manual de instrucciones esto es un manual estándar No bien indicado Bueno, primer punto en contra ¿Cuál será el máximo? Puede ser que el 1 sea esto Que es el botón que queda arriba Porque el 5 al máximo queda ahí Bueno Esto de aquí son unas varillas Deformables A las que le podemos dar forma Y con esta es con lo que vamos a cortar Se le puede dar forma perfectamente con la mano, o si sea, no es nada complicado. Entonces, como veis, esto quedaría así. Entonces ahora vamos a proceder a, a probarla. Emite un zumbidito que indica que la verdad es que está saliendo humillo. Como veis ha dejado un corte bastante limpio. Quitando estos pelillos de aquí. Se enfría casi instantáneamente. Bueno. Muy, muy bien. Bastante rápido de hecho Bueno, ahora que vamos a intentar hacer No sé si se aprecia He traspasado este dibujo aquí Y vamos a intentar hacer este escudito Huele un poco a quemado